Se music Hey baby ¿Qué te necesita? Me vi ¿todo bien? Yo soy un huevo, baby Estoy un brazones más rápido que un tren Baby En este party, Es la hora de revelar no que sentimos de Baby, dime que tengo un café Para que tú me Baby, dime solo que tengo que hacer Para que tú me ser más rápido que oh, de Tú me llamas y estaré ahí. No sé qué voy a hacer cuando se marchen Ya tengo dos grandes no, no, no, no. El mejor, el mejor, mucho amor, lleno de valor, un trabajador, el mejor lavar y soy el, mejor. el de mayor, tuvo un hombre que hizo 6 años de amor, muy encantador, super colaborador, a favor del amor, baby viví en tengo que hacer para la tetura mejor. Baby, dime que tengo que hacer Para que tú me se eh, eh. Sé que repentino y por el camino No sé cómo han nacido Pero soy divino Único no Único no desconocido Aunque digo soy un fenómeno Poco conocido en taniano oh, Soy fino y moderno Baby, dime que tengo que hacer Solo dime que tengo que hacer, baby Tú lo compre Dime yo que tengo que hacer Baby, dime yo que tengo que hacer Baby, por favor baby. No quiere estar conmigo, mamá Por favor Baby, dime que tengo que hacer Que tú que estar conmigo, mamá mm, Dime que tengo que hacer a ayudarte baby vale, vale no quieres estar conmigo todo el día conmigo no te lo requiere ella pero quiere algo conmigo a decir baby, baby dime que tengo baby dime que tengo ok ok para que tu me The Jaguy to me the sky lo mate to bugito <laughs> or a mo katah mina music